Eh, que está a full Marcela Navarro, muy demandada. ¿Cómo demandados están por estas épocas profesionales de una especialidad puntual que tiene que ver con la fonoaudiología? ¿No? Claro. Eh, se ha publicado en, en medios nacionales respecto a la falta de profesionales en el país por la alta demanda, sobre todo después de la pandemia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de cuál es la situación de Mendoza y también vamos a preguntar cuáles son los principales eh, problemas que están apareciendo en niños, en jóvenes y adultos y que tienen que ser atendidos por estos especialistas. Claro. Así que ahí te vamos a dejar en pantalla, verás nuestra vía de comunicación, 261-3-44-4444. Y si querés hacer alguna pregunta a nuestra invitada, que bueno, es especialista, fonaudióloga, la podés hacer, cualquier consulta, experiencia, lo que quieras comunicarnos o contarnos sobre esto puntualmente, por supuesto lo vamos a, su a sumar a nuestro consultorio. Así que ahí tenés la consigna, envía tus consultas a nuestra fonaudióloga. Viviana Carrizo, que está acá Hola, y que le agradecemos. Muchas gracias por venir. Que, No, por favor. Claro, que nos dé su tiempo para... Responder todas las inquietudes que surgen a partir de su especialidad. Eh, bueno, se habla de, de una alta demanda de fonodiólogos en el país porque lo que dicen es que se han algunos inconvenientes incrementado a partir de la pandemia, sobre todo en los más chicos. ¿Esto es así? Bueno, sí, la pandemia ha venido a, a ser como una especie de vidriera de lo ya existente y postpandémico exacerbado, ¿no? que es el tema de la adquisición, especialmente los más chicos, del lenguaje a, a, a efectos de la comunicación. Uh -huh. Y en verdad digo que es como una especie de vidriera, porque es como que a lo que pasaba en las escuelas, en los hogares se le ha puesto como una especie de vidrio y ahora lo podemos observar de un, como espectadores. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un mayor incremento, un incremento de, estas, de estos problemas que tienen los niños en cuanto a la adquisición y desarrollo y evolución del lenguaje? Por ejemplo, principalmente en niños, ¿de qué edad se da y qué tipo de problemas puntuales? Bueno, nosotros sabemos que eh, desde la más tierna infancia, allá por alcanzando, primero comienza un laleo, allá por los ocho meses comienza un laleo, en donde el niño comienza a ta, ta, ta, ta, pa, pa, pa, pa, y dije, dijo papá, no, está haciendo eh, simplemente sílabas y se va escuchando. Y eso sirve de retroalimentación y luego este, va desarrollando en base a lo que escucha va desarrollando también su comunicación. Pero recién es allá por los cinco años, cuatro, tres, cuatro, cinco años donde hay que poner un poco la luz amarilla porque el niño comienza a tener una, se comienza a insertar en la escuela de una forma más formal, no en la salita de, sino de una forma ya más formal que es en primer grado. Y decimos siempre, y esto me gusta recalcarlo, que cuando el niño ingresa a primer grado, debiera tener toda su fonoarticulación ya correcta, decente. Si la R es un tema que le, o la R le cuesta, ya a los seis añitos debiera tenerla madura, no digo perfecta, pero ya. ¿Por qué? Porque si con seis años Él no articula bien Algunos fonemas de nuestro lenguaje Fonemas son vocales o consonantes O sínfones uh -huh. Cuando uno los dice oralmente Si no son letras uh -huh. Uh -huh. Cuando los digo son fonemas uh -huh. del lenguaje Cuando el niño tiene Una edad de unos seis años Y ya se inserta en la escuela Si él en vez de decir ratón o ratón, arrastrándola a lo cuyano, sí. dice datón o zatón, ah, claro. los niños, eh, mira cómo dice. ¿Y qué pasa ahí? El chico se retrae y deja y de hablar, no quiere comunicarse, llora, hace berrinche, ya no quiere es no, como porque una quizás hay de bullying te dicen no espero porque ya va a evolucionar no hay que vos me decís que, a no, esa no, que edad hay que tratarlo ya hay que tenerlo solucionado si ha habido un problema claro y evidente y eso es lo que más se da hoy en día problemas en la articulación de fonemas o cuál es el inconveniente mayor que se viene registrando el tema puntual por el que estamos aquí es que con el uso de la tecnología Pongámosle 20 años claros y definidos, desde el 2002 más o menos en adelante ya todos accedieron en mayor o menor medida a un teléfono celular. Uh -huh. En general, pongo un, un, un ejemplo muy clásico, el niño se levanta, supongamos que tiene 3, 4, 5 años, se levanta, la mamá le da a lo mejor una mamadera, y le da el celular de ella o un celular a que anda por la casa viejito, lo que sea, para que el niño juegue. Órgano que no trabaja, decimos, se atrofia. Es un dicho por demás este, sabido. Más que decir acá que se atrofia, digamos que no se, no se desarrolla ni evoluciona. ¿Y de qué órganos estoy hablando? De los órganos fonoarticulatorios. ¿Cuáles son? Hay fijos y hay móviles. Fijos, dientes, paladar duro, todo lo que es este, maxilar superior. Móviles, lengua, labios, velo del paladar o paladar blando, mandíbula. Claro. Entonces, el si. Yo, pasa mucho con una pantalla es que está silencio, con el aparato, claro. Claro. Estoy en silencio. Si llego al, al cole o a la. Escuchen esto, o a la facultad. Yo estoy dando clases en la carrera de locución hace muchos años. Y los chicos muchas veces, una vez llegaba yo, todos compañeros del mismo curso, cada uno con su celular. Sí. Y lo mismo pasa en, en las familias, ¿eh? Claro. Cada uno con su celu. Estaban ahí en el, como en el lobby, en el patio de, de, de la facul. Y, y cada uno, no, no había comunicación, carrera de locución, uh -huh. que les gusta hablar, ¿verdad? les gusta comunicarse claro. y yo llegaba, hey, ¿qué pasa que no se comunican? y todo y esto se agudizó con la pandemia porque además los espacios de sociabilización sí, se señora. cerraron excelente lo tuyo la escuela en donde yo encuentro a mis pares es el lugar en donde, y viste la muñeca y viste el autito y viste el fútbol y viste el, el dibujo animado es decir, conversamos de las cosas con los congéneres, es decir, misma edad si yo durante dos años prácticamente no tuve esa continuidad, esa recurrencia en encontrarme con mis amiguitos de 5, tres, cuatro, según sea, seis, siete y practicar la claro. comunicación y la comunicación va de retro, o sea, va para atrás. Y es ahí donde, principalmente en edades en donde... Lengua, labios, mandíbula, se tienen que ejercitar para alcanzar destreza, como la mano cuando hacemos aprestamiento. También están las praxias, claro. que son los movimientos de aprestamiento no para la escritura, sino uh -huh. para el lenguaje, para el lenguaje claro. articulado. También bueno, tenemos algunos mensajitos. Sí, los compartimos eh, ya mismo, los que llegan al 12, y 4444 44. A ver, ¿qué consultas tienen para Viviana Carrizo, la licenciada que hoy está con nosotros, hablando de los problemas actuales en la comunicación, en el lenguaje, que sean sobre todo en los más chicos, que eh, se han incrementado luego de la pandemia aún más? Acá hay una consulta, a ver, ¿qué dice? ¿Puede aparecer una paresia en cuerdas vocales post-COVID? Paresia, no sé qué es. Bueno, la parecia es una parálisis parcial, Ajá. no total. ¿No? Y eso tiene que ver con la rama de la fonoaudiología dedicada en este caso a problemas cerebrovasculares, en fin, hay que ver en verdad, si me decís puede aparecer, puede aparecer, pues, ¿es por el COVID? No se sabe, en verdad, eh, este, dificulto que sea exclusivamente por el COVID, ¿no? Bien, bien. A ver, ¿seguimos con los mensajitos, Marce? Sí, dale. Vamos a ver qué, qué nos dicen los mendocinos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No será el uso y abuso de pantallas? ¿Ha reemplazado la comunicación y el ida y vuelta de la palabra hablada? La pantalla nunca responde ni corrige. Excelente programa. Buenas tardes, mi hijo con cinco años aún no pronuncia bien la R y hay palabras que no las dice bien. ¿Necesita ir al fonoaudiólogo? Bueno, es lo, que es lo que decíamos. Hasta los, Hasta los cinco años. tenemos. Este, sí. A ver, les, les, les comento una anécdota que dibuja un poquito, ejemplifica. Eh, una sobrinita chiquita, nos encanta, bicicleta, me decía. En vez de bicicleta, tía tu copitarora y la bicicleta. Y tenía cinco años, ya estaba por entrar al, al magisterio, ella iba. Entonces, alguna vez llegó, este, mi hermana dice, dice la maestra que vamos a tener que llevarla a la fonoaudióloga. Y yo me reía, le digo, ves que no tiene problemas articulatorios, en verdad a nosotros nos gusta escucharla tan hermoso que son los niños a esa edad, hablando sí. de esa forma, le digo, vení nena, vení, vení. En una semana sus órganos, claro. no se dice bicicleta, se dice bicicleta. A ver, y, claro. eh, trabajábamos y corrigió, y corrigió, digamos espontáneamente sin necesidad de fono. Ahora, hay niños en donde entenderles es complejo porque a lo mejor eso también se comparece con problemas de glutorios o problemas de implantación dentaria claro. o problemas de audición. Uh -huh. Y como yo sé, este, licenciada, eso nos dicen. Bueno, sí, haga una consulta con el otorrino, él seguramente nos lo deriva al niño, a la niña, y de allí en más hacemos una anamnesis y vemos si es un tema de muchas veces eh, mañosidad que le damos este o bien es un tema que necesita una corrección de la respiración algunos docentes en, en, la, en la desde jardín dice que a los chicos hay que corregirlos hay que corregirlos de, sí realmente? amorosamente o sea, hay que corregirlos si ¿sí? sí, sí, una sí. palabra Después eh, vemos si tiene otro problema articulatorio, claro. digamos que sería otra complejidad. Claro, si nosotros. Que vemos, digan bien la palabra, digamos. Claro. Y, y ver si decimos, a ver, y darle el tiempo también. Porque el corregir a un niño, decir, no, no se dice datón, se dice ratón. Y el niño hace. Ah. Hace fuerza para querer, porque se frustra. <risa> frustra. Claro. Entonces, si se frustra, nosotros decimos, bueno, ahí sí. Si ya está cercano unos meses, falta medio año para que ya ingrese al primero, entonces ahí sí, o si vemos que los niños dicen, no, si se rían, que yo, el niño puede evidenciarnos a nosotros lo que está pasando. Si vemos que hay un, un potencial problema que puede repercutir incluso en un tartajeo o peor, un tartamudeo. Cuando el niño se retrae y no quiere pronunciar, entonces antes de que eso ocurra, sí consultar con una fono o torrino, hacer los exámenes o, o las, las, este, los exámenes pertinentes para ver a qué se debe. Si mamá o papá en la casa pueden tomarse el tiempo, dedicarle el tiempo para que el niñito, niñita, sepa, eh, pueda ejercitar. Inclusive, eh, a nivel de tutoriales en la, en la web, verdad? tenemos cómo puedo hacer ejercicios de soplo, ejercicios con burbujeros, uh -huh. con globos, para ir madurando y evolucionando estos órganos. ¿Las carencias emocionales también pueden derivar en problemas del lenguaje? En problemas no solamente de lenguaje y comunicación, sino escolares, alimenticios. O sea, si yo tengo un niño que tiene problemas en su casa porque ve que hay cosas que no funcionan, situaciones que le duelen y no sabe expresarlas, bueno, el lenguaje es siempre una especie de semáforo que nos prende una luz al menos intermitente para saber que eso le está, esa situación que los grandes, los adultos entendemos claramente, le está afectando muy probablemente. No digo exclusivamente, pero muy probablemente al niño. licencia hay más consultas que llegan a nuestro WhatsApp, 2613 44 y las compartimos ya mismo Buenas tardes, no, ese ya lo, lo hemos compartido, ese también vamos a bajar, a bajar, a bajar hasta llegar Hola Bellas, pregunta Un niño de dos años, si no habla nada, solo la, la, la, y no nombra nada, está bien, pero entiende todo hay que prestar atención o llevarlo al fonaudiólogo. Gracias, muy lindo tema, saludos Dos años, hace la la la, no, no nombra nada Pero entiende todo Definitivamente hay que llevarlo No solamente al fonaudiólogo. Hay que llevar hacer una consulta clínica Con el pediatra Él lo va a derivar al neurólogo Y de ahí comienza una secuencia Porque eh, podemos estar Ante Muchos tipos de patología El autismo puede ser una de No es que, ojo no es que esto sea... No, no, no. no. no, no. Pero hay Pero que está la posibilidad. prever. claro, Ver claro. antes. Pre, claro, no es normal, hay que hay controlar. El, el niño tiene que ya este, a una edad de, de año y medio ya tiene que tener unas, unas cuantas palabras, aunque sean bisilábicas, papá, mamá, nene, este, en Bien. fin, distintas palabras, como que ya comienza, como no digo... El artículo, el sustantivo, el adjetivo... No, no, no. Pero, Pero algunas palabras. Exacto. Hay un montón de mensajes, así que vamos por más porque hay muchas preguntas para usted. Hola, buenas tardes. Necesitaría saber sobre la dislalia. Tengo un nieto de 6 años y va a segundo grado. ¿Qué es la... le diagnosticaron esto, dislalia? Bueno, problemas articulatorios. ¿Se mm. ¿ah? pueden eh... mejorar? Sí, totalmente. Y, y cuanto antes. A mí me han llegado al, al consultorio en alguna época, me llegaban chicos... Con 12, 13 años, que, por ejemplo, pronunciaban la R, la Y, o mal dicha Y, eh, la, y los sínfonos, Los sínfones los son también este, fonemas que se eh, pronuncian en forma unísona, es decir, BL, BR, bra, bravo, BL, blanco, o Block. Es, es decir, GR, GL, eh, TR, TL, bien. trasatlántico, ahí tenemos TR. Bueno. Todos esos sínfones son problemas que muchas veces se trasuntan en dislalias, es decir, pro, problemas articulatorios que tenemos que superar para poder hablar, comunicarnos uh -huh. correctamente. Ahora, si viene, está bien el, a mí me sale bla, de sí blanco. Blanco. Y después, hablando rápido porque el niño es sí. impulsivo, es, dice, Blanco eh, no, a ver, lentamente, blanco. Okay. Pero para eso la familia tiene y que, estar que estar es paciencia, tener paciencia y si no vamos a la fono, bien, que ella tiene la especialidad y yo sí. no tengo el tiempo... O la paciencia, o la paciencia. porque que hay sí, claro. un montón de mensajes. Dale, dale, Marín. A ver, la próxima consulta que tenemos para la licenciada hola mi consulta es si es aconsejable que a medida que el bebé va creciendo esté acompañado de un fonaudiólogo. Gracias por aclarar todo, lo que pensé que era un mimo es un terrible error. Acompañar al bebé con un fonaudiólogo, no no, ¿no? No, no, no, no. Si no hay no, un inconveniente... No. No. Eh, en verdad... A menos que uno diga, no, yo no, no estoy casi con mi hijo, bueno, en muchos muchos jardines eh, tienen fonoaudiólogos, tienen psicopedagogos y tienen un staff de profesionales que van ayudando a los niños, colegios también, en la evolución. Pero si no presenta algo puntual, no, no acompañarlo falta. no es necesario. Bien, Bien había hay más? dos preguntitas más ahí. Buenas tardes, te dice, ¿el uso del barbijo provoca trastornos del lenguaje? En verdad, no es el uso del barbijo lo que provoca ese tipo de trastorno, sino que muchas veces no podemos corregirlo eh, al niño de decir, abrí la boca para hablar, pero no lo estamos claro. viendo, pero generalmente pero eso no es fue el dos, tres meses que estábamos en casa con los barbijos también y tanta cosa. Ya después en casa en, estamos sin barbijo uh -huh. e inclusive nosotros acá separadas, pero claro. eh, ya estamos llegando a una normalidad, de tal modo que no. El a ver, próximo ¿qué otra? preguntaba ¿Cuál puede ser la causa por la cual un niño de 10 años pronuncie la S como Z, el famoso ceseo? Bueno, uno de los casos puede ser la mala implantación dentaria. Que haya algún diastema tipo Bob Esponja. Uh -huh. Yo les digo sí, claro. que Es decir, dientes separaditos. Adelante. Entonces, uh -huh. los fonemas, la S. La punta de la lengua contacta contra la cara interna de los incisivos inferiores, luego se eleva y el dorso, la parte de adelante de la lengua, contacta con, la, eh, con, el, pala, eh, con el paladar eh, duro, dejando un pequeño surco por donde discurre el aire. Pero si se me escapa entre medio de los dientes, Bien. puede dar... Otra de las cosas es que yo haya estado con mucha mamadera o mucho mm. chupete ah, y eso. me quedó una deglución atípica. Es decir, esa lengua que empuja los dientes para tragar. Entonces, para el niño, acá sí. te, te pregunto sí. cuál, cuál es lo recomendable con respecto a hasta cuándo la mamadera, hasta cuándo el chupete. En verdad, chupete poco y nada poco y nada, y mamadera, ahora si sí me dice, está llorando todo el día, no puedo, bueno, claro dale un poquito, pero trata de ser lo mínimo, eh, claro, y muy mamadera muy y mamadera alrededor del año y medio, dos años y ya después sí. tratar de a poquito, a lo mejor vamos entrenando otras en vez de la succión, que es la mamadera la sorbición, que es el sorbete, claro mm -hmm. y Perfecto. son distintas eh, praxias, movimientos que esos órganos móviles van haciendo y que nos van preparando para la fonoarticulación bien, bien que va el último mensaje eh, a ver. al menos de los que vamos a poder compartir porque hay tantos que niños con la tecnología con eh, la tecnología tecnología su planta comunicación verbal, ves, claro, totalmente este dice, buenas tardes, que eh, quisiera saber, a ver, sobre el aprendizaje de un idioma extranjero, ¿ayuda a niños con problemas de pronunciación? Si lo vemos al, al, al el aprender una lengua extranjera con una, con una mirada de entrenamiento, sí, porque la lengua extranjera, ves, yo digo ex y tengo que pronunciar y hacer que mi lengua realice movimientos eh, bastante específicos, entonces eso me entrena. Ahora, si el niño tiene problemas con el lenguaje español, con nuestro lenguaje común, y encima, antes de que resuelva esos problemas, ya le coloco una lengua extranjera, no. Primero resolvamos los problemas articulatorios básicos eh, mínimos y recién allí podemos acompañar de una lengua foránea. Estaba pensando en mi bebé cuando habló recién de la succión y demás, que tiene cuatro meses, una succión perfecta y demás, pero está todo el tiempo con la lengua afuera, eso es normal, o sea, bueno, con la lengua afuera. Le y, y, pero, ¿qué hace con la lengua? <risa> Lo tiene ahí, no <risa> Ahí entre los labios. <risa> Claro, no, no, es normal eso, sí, hay normal. que dejar cuatro meses, ah, mamá, ah. cuatro meses. <risa> <risa> Viste que la mamá, estamos como en todos los detalles, ¿será sí, normal sí, sí. no claro, será normal? Sí, claro, no, pero está muy bien, o sea, preguntar y hoy por hoy tenemos también páginas serias dentro del, de la web que nos ayudan a, a, a enseguida nomás a entender o a colegir si es normal algo o no. En páginas serias, claro. Claro, totalmente. Acá tenemos un buen mensaje. Hay que estar eh, eh, atentos a eso. Hola, chicas, quiero saber qué diferencia hay entre un fonaudiólogo y terapista de... Ah, la diferencia entre fonaudiólogo y terapista del lenguaje. Gracias, me gusta el programa. Bueno, el terapista del lenguaje es algo más específico que abarca la fonaudiología. La fonaudiología abarca la prevención o rehabilitación de la voz, ya educando, haciendo una profilaxis... De la voz hablada, de la voz cantada, o bien rehabilitando patologías en profesionales, ya cantantes, actores, docentes, etc. Audiología, fono, audio, todos los problemas que tienen que ver con la audición. Uh -huh. También, previniendo, ojo también un tema que es interesante como para dejarla picando, los auriculares. Oh. Claro, eso ya estamos viendo un montón de gente con una disminución del 40% de, de, sí, de audición. Por el uso permanente y a un volumen elevado. Claro, aparte las células ciliadas de nuestro órgano de corte, que es el órgano de la audición, eh, si mueren, mueren, mueren son células. Irreversibles. Uh -huh. Bueno, un terapista de la, sí. del lenguaje va hacia eh, temas, por ejemplo, eh, en los... Chicos hipoacúsicos también. Bueno, hay terapia del lenguaje o en patologías específicas, pero solamente lenguajes. Okay. La Fono es muy amplio, por eso la necesidad también de especializarse un poco en cada una. Licenciada, un placer. Muy bueno, muy muchísimas igualmente. gracias muy claro por venir. Los no, por favor. Me quedan un montón de preguntas, así que creo que en cualquier momento la volvemos ah, a invitar. traigan el grito no Muchas más. gracias. Gracias. gracias. Bueno, Chao.